vamos a hacer una serie de pruebas de... something. <laughs> Como vemos, se demoró 10 segundos en abrir este video y comenzar a reproducirlo. La siguiente prueba que quiero hacer es comprobar cuánto tiempo me demoró descargando e instalando Google Chrome. Y para esto voy a tomar el tiempo desde que comienzo la descarga. la página y después de abrirla el doble de la velocidad original va a ver, cuánto se enamora y un producto que se llama Sour Broughton. Y vamos a contar el tiempo desde el momento del que hago clic en, en Descargar. De este video también se está produciendo en una velocidad mayor, específicamente a 12 veces la velocidad del video. fueron 16 segundos abriendo Firefox y el número de para ser cruzado ahora verifiquemos juntos cuánto tiempo se demora en abrir YouTube 1, 2 y... Gracias. es hacer en momento es verificar cuánto tiempo se demora apagando para lo cual primero voy a cerrar todo y luego voy a apagarlo a ver vamos a hacerlo y se demoró solamente siete window. Okay. más gana claro al mundo. También de la nada, el en el club. La diferencia no es mucha, son más o menos 15 segundos, pero siempre hay algo diferencia. Para It's <laughs> been...